Oye, ¿tú sabes por qué Batman? Eh. ¡Ay, ¡Ya empezamos! El sombrero está chido, ya no me va a matar. ahí está el cachi? ¿Ya vieron? Roberto Ruiz, el cachitón. De Guanajuato, para el mundo. A ver, venimos llegando y ya está el pibe. No nos hemos visto en mucho tiempo. Vamos a ver su reacción. Oigas, ¿tú sabes cuál es el colmo de la mamá de Superman? ¿De la qué? La mamá, ¿El colmo de la mamá de Superman? Ah, pues no, ¿cuál? Que le regalen super licuadora. <risa> de las barbas. ¿Dónde estabas? Ay, ¡Vive! ¡Está vivo! ¡No se murió con la pandemia! ¡Qué bueno! ¿Cómo estás? Ahí andamos, ahí andamos. saludos saludo a tu público, ¿no? Te extrañamos tanto. Un saludo muy especial para todo nuestro público apanochero en todo el universo. En todo, en todo. Hola. Un saludo respetuoso. Invitamos a todos el viernes para que vea Apanochecita. Porque si no, no me la va a creer mi marido, ¿verdad? Ah, muy bien. Pues entonces ahí les salud a tu mamá. reclaman, pibe. ¿Tú eres un fan? ¿no? Sí, también. ¡A la madre también, pibe! ¿No te cansas de tener fans? No, es, es incansable eso. Oye, ¿tú sabes por qué? ¿Sup? ¿Por qué Batman? ¡Ay, botá. <risa> Hay que buscarse hasta encontrarse. Dejémoslo a la imaginación, ¿no? Así es. Vamos al siguiente punto.